Ahora vamos a ver cómo crear otro tipo de widget que contenga vínculos a páginas web. Para eso voy a hacer un paso previo que va a ser crear un menú secundario desde la opción menús. Voy a elegir crear un nuevo menú. Le voy a llamar, por ejemplo, institucionales. Le voy a dar crear menú y ahora voy a cargar enlaces personalizados, entonces aquí voy a copiar la dirección de la página web de la UNSJ, la voy a pegar y en el texto del enlace le voy a colocar UNSJ y le voy a decir añadir al menú y ahora voy a copiar la dirección de la facultad de arquitectura de la página de la facultad de arquitectura. La voy a pegar, control B, y acá le voy a decir found, found. Añadir al menú. Entonces yo tengo aquí un menú secundario con este nombre, institucionales. Le voy a decir guardar menú. ¿Bien? Guardar menú. Y ahora sí, voy a volver a los widgets. Voy a elegir el menú de bloques y voy a poder seleccionar aquí que dice menú de navegación. Entonces, voy a arrastrar hasta aquí el menú, esta opción de menú. Acá le puedo poner un nombre como yo quiera, por ejemplo. Podría o no coincidir con el nombre del menú que voy a elegir y aquí me ofrece, fíjense, me ofrece los menús que hay eh, cargados en mi sitio no quiero el menú principal sino el que se llama institucionales bien si le doy a actualizar y ahora veo eh, una vista previa de mi sitio en, en uh, Wordpress perdí la página bien aquí me ha aparecido este menú a mí me interesa que este menú aparezca en la parte superior, no aquí abajo. Entonces, lo que puedo hacer es volver y desde aquí, teniendo seleccionado este menú, lo puedo llevar a la posición en la que yo quiero que esté. Si ahora veo mi sitio y actualizo, voy a tener aquí ¿sí? los widgets ordenados como a mí me interesa.